Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar súper fácil cómo crear sus propios presets y configuraciones en Lightroom Así que vamos a pantalla Hola, ya estamos aquí en el ordenador Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el programa Lightroom después de esto seleccionaremos alguno de los álbumes que tengamos y seleccionamos una foto en específico en este caso yo escogí esta fotografía que ven acá lo que vamos a hacer es hacer un retoque con las opciones que tenemos en el módulo de revelar por ejemplo básicos, curva de tonos, hcl, tonos, entre otros una vez hecho el retoque veremos el antes y el después cierto y iremos a crear nuestro propio preset lo que tenemos que hacer para crear nuestro propio preset es irnos a donde dice ajustes preestablecidos y le damos en el signo de más y le damos en crear ajuste preestablecido. Una vez estamos en esta pestaña lo renombramos como nosotros queramos, en este caso será como preset 3. Y le damos en los ajustes que tiene esto. En caso de haber utilizado filtros graduales o radiales a la hora del retoque quieran que en otras fotos quede el mismo efecto. Le damos en palomita en filtros graduados y la palomita en filtros radiales. Y le damos en crear. En caso de que no, las deschulearemos. Y le damos a crear. El siguiente paso es saber cómo utilizarlos. Bueno, para utilizarlos es muy fácil. Y para encontrarlos también. Entonces nos iremos a la pestaña de ajustes preestablecidos. Bajaremos y le daremos en donde dice ajustes preestablecidos del usuario. Una vez estando allí, miraremos el nombre que hemos puesto, en este caso Preset 3, seleccionaremos alguna de las fotografías y le damos en Aplicar. Solamente tenemos que seleccionar y él ya automáticamente lo aplicará. Para ver un antes y un después, oprimiremos Shift S, para verificar que el preset se ha puesto de manera correcta. El tercer paso que te voy a enseñar es a cómo importar algún preset que de pronto hayas descargado en línea entonces nos iremos a la misma pestaña, ajustes preestablecidos y le damos en la pestaña de más y le damos en importar ajustes preestablecidos, seleccionamos por ejemplo el preset que hayamos descargado le damos en escritorio y lo seleccionaremos y le damos en importar, si te ha gustado este video déjamelo saber en los comentarios y si deseas ver más tutoriales puedes mirar en la etiqueta de arriba donde te dejaré otros tutoriales que te pueden ser de utilidad Gracias por ver este video, si te ha gustado déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y suscríbete a este canal. Chao.